Vamos a continuar con la descripción de lo que es el proceso de socialización. En la clase de hoy nos vamos a formular las siguientes preguntas. ¿Quién se encarga de llevar a cabo el proceso de socialización? ¿Cuándo se inicia y cuándo se acaba? Y por último, ¿por qué si todos somos socializados más o menos de forma parecida? No todos tenemos las mismas ideas. Aquí tenéis el mapa conceptual, vamos a analizarlo poco a poco. Empezamos. ¿Quién se encarga de llevar a cabo el proceso de socialización? Pues se encarga toda una serie de instituciones sociales, que es lo que denominamos agentes de socialización. ¿Cuándo se inicia este proceso? Pues se inicia desde que nacemos. Desde la más tierna infancia se produce lo que denominamos socialización primaria. ¿Cuáles son los primeros agentes de socialización? Pues Los primeros agentes de socialización son la familia, y la escuela. También aparecen en ese momento el grupo de amigos o de afines y los medios de comunicación, que desde la más tierna infancia ya están incidiendo también en nuestra manera de pensar, de valorar y comportarnos. Fundamental que, tanto en el caso de la familia como en el grupo de afines, las formas o los mecanismos de socialización tienen siempre un fuerte vínculo emocional. Lo mismo que en muchos medios de comunicación en la actualidad, que lo que buscan es también incidir en nuestra forma de pensar o actuar a través de mecanismos más eh, emocionales que no racionales, para que pues, pues más fácilmente inculcar en nosotros las ideas que ellos promueven. Importante que la familia y la escuela aparecen como los agentes socializadores, socializadores primarios y que a partir de la adolescencia el grupo de afines o de amigos llega a tener más importancia y más influencia incluso que la propia familia. ¿Cuándo se acaba el proceso de socialización? Pues no se acaba nunca, puesto que dura a lo largo de toda la vida. Así como el individuo crece y empieza a poder elegir libremente a qué grupos quiere pertenecer, es decir, así como va adquiriendo autonomía personal, se inicia lo que denominamos socialización secundaria. Es ahí cuando el individuo decide a qué instituciones políticas o de qué instituciones políticas quiere participar. Sería ahí, por ejemplo, el caso de los diferentes partidos políticos, ONGs o incluso el Estado a través de sus normas y leyes que nos va socializando y nos va indicando qué podemos hacer y qué no podemos hacer, las diferentes instituciones económicas, ahí un elemento fundamental es el trabajo, cuando empezamos a trabajar también se nos va socializando y ahí también tenemos como instituciones económicas los sindicatos, diferentes instituciones culturales a las que podamos, eh, de las que podamos participar, deportivas, educativas, una vez hemos acabado la educación obligatoria, pues podemos seguir estudiando, o las diferentes instituciones de carácter religioso. Por lo tanto, se inicia en la infancia, donde los grupos no los elegimos, y se alarga a lo largo de todo el proceso vital. Las formas de pensar, actuar y sentir en los individuos son parecidas, pero no son exactamente iguales. ¿Cómo podemos explicar las diferencias? A través del proceso de socialización. Pues bien... Los agentes de socialización, tanto los primarios como los secundarios, actúan dentro de un marco general, que es la época, la sociedad y la cultura en la que somos socializados. Esa, ese marco general nos inculcará un conjunto de valores predominantes, tanto en el ámbito de la ética, de la política, de la estética, de la religión o puros valores vivenciales. Las diferencias que existen entre unos individuos y otros eh, al respecto tienen su origen, ¿En qué? Pues fundamentalmente en los grupos sociales a los que nosotros libremente vamos eh, perteneciendo. Es esos grupos sociales lo que determinará el matiz de la manera en cómo entendamos nosotros esos valores. Por un lado, los grupos sociales a los que pertenecemos y por otro lado, la capacidad crítica que cada uno de nosotros seamos capaces de desarrollar. Pues aquí, de esta forma acabamos lo que es el proceso de socialización.